Que tenía los auriculares del móvil enchufados ahora el PC y se <risa> ve y que salía por tío. ¿eh? Hostia. por bueno, nada, busca gente, tío. Rafa está ahí. Expectation. Vaya, bueno, no sé ni dónde estoy. Vale. <risa> ahí arriba. He vuelto del disco. Sí, y a Rafa vale. ahora le subiré que lo tengo bajito también. Esto ya es otra cosa. ¡Hombre! Te voy a pedir un paquete de ayuda aquí. Pida, pida. Top 7, eh. Aquí las lobbies cantó guapo. guapos. O todo rápido. Sí, está Como una G7 y tan potente como una Spitfire. <ríe> Echale, pida, eh. Pairi, tío. la tirolina? ¿Yo? ¿Sí? De Pathfinder. Aquí hay una mochila. Nivel 2. Hay que matar a un Pathfinder, eh. Me la ha pedido Riley Venga, <ríe> vamos por un puff Que dice que le, da, le dan asco a los pathfighters Básicamente Uff, la jaula, eh este poco me gusta la jaula Es eh, mujer, Riley, no me jodas Si nunca me la has dicho Y creo que te lo habré preguntado, ¿eh? <ríe> Pero creo que, que se notaba que Rayleigh era mujer Pero que se lo pregunté en su momento, tío Claro, por eso le digo siempre, tío, macho Rectifícamelo, <risa> claro, tío, yo que sé La ah, pobre Claro, tío, yo que sé Rayleigh, tía <risa> ¿Me jodas? Yo pensaba que era un hombre, tío, yo que sé, hermano <risa> ¡Claro! <risa> yo que sé, tío No, joder si no lo dejáis claro, yo no lo sé, eh. Y Riley a mí no me suena ni. No me suena, no me suena ni de hombre ni de mujer, tío. Me suena ahí entre medias, tío. Miss Riley, ¿sabes? Señorita Riley y tal. Aquí hay una. Señor Riley. Es que suena a ambos, tío. Lo necesito. Sí, sí, es unisex. Es unisex, yo no lo tenía claro, Riley. O sea. Te lo juro. Pero bueno, no te preocupes que ya no me equivoco más, tía. Don't no worry, don't no worry. A ver, tengo aquí vale. esto para vosotros. si hay un cargador pesado ampliado, nivel Muy bien, muy bien. Emito oh. un perfora hostia. Como que a los 17 streamers que sigo me dicen, tío. Pues tú se lo has dejado claro. Seguro que sí, eh. Hostia, qué cruz pobrecilla. No te lo siento, eh. De mi parte ya... No te preocupes que no, me pase equivocaciones. ¿Dónde estamos? A mí dos pollafitas. Sí, estoy metiendo aquí a Peña. Y es que se no están tengo nada pero... ah, Vamos a por ellos, tú. Está bueno. Te da igual, todo Cámete el nombre de Twitch. Esto no es una cosa de los 17. <risa> ¿Pero qué quieres sí, que nos salga, yo. A mi gusto, nadie me mola. O te lo en el juego pongamos traer TTV o algo así. Plan... por aquí. En plan como que sé. Va para allá, va para allá. Si, let's go. Es una vida en la línea. Ah, me refiero al nombre de Riley. <ríe> claro, ponte Miss Riley, tío. Eso suena que te cagas, eh. Y dejas claro, claro que eres pero... una mujer. Miss Riley, tío. Mejor nombre de Twitch, Eva. O oh, señorita Riley. Aquí se están curando, creo. Allí hay una amenaza. Sí, se ve ahí unas sí, que sí. lleva. A ver qué te pasa. ¡Hola! Hola. Qué pena, tío. Estás curando, ¿no? Va todo cierto. A ver, con esto. Buen vale. trabajo. Se estaban curando ahí dentro, tío. Les he, tío. O sea, les he abierto la puerta. Les he dejado la puerta abierta, les he tirado una pilla adentro y han salido corriendo. <risa> Ay, qué gente más mala, por Dios. qué bueno. Estos son las risas, eh Me he petado los tres. Me he petado dos. se sí, aquí da igual todo, esto es la risa. Por <risa> eso me dejan las banques, tío. Esto es la puta risa, tío. Aquí están los incitando, Vamos, oh, vamos a por ellos también. Uf. Se van, eh Toma uno Eso ya no se va <risa> Ese era el que había caído, eh Eso ya Eso ya Me cago en Dios Si no tenía al pobre no, no le hemos dado tiempo a tirar ni, ni la cucha, chaval ¿Eh? Sí, están en el pueblo ¿eh? seguramente Abajo o arriba, no lo no sé eh. Arriba, ¿eh? Tiene pinta. 30 segundos. Más rápido, más, más. Una no, no, siempre Riley cuando te encariñas con el perro del <risa> Pues siempre Riley, entonces. ¿Cómo? Jamba. Eh, no están aquí. Estos han ido corriendo, ¿eh? Han hecho la táctica de competitivo, tú. A ver, un paquetito. Sí, sí, pídelo, pídelo. Ya te digo. ya <risa> la digo a todos, chicos. Muchas gracias por el apoyo. A ver si podemos ganar otra. Que no sé si te he dedicado a la, la victoria de antes, Riley, tía. Imagino que sí, ¿no? Pero no, no me acuerdo, mi memoria a veces falla. Si no es así, te la, te la dedico, ¿vale? Y ya os dedicaremos a los que estéis, esta. Si sucede y tal. Vale, tú No hay nadie en la torre, eh. O sea, una jaula, digo. para allá. Ah, eh, va a cerrar ahora. A ver, a, ver, a ver para dónde cierra esto. Esto es inédito, tío. Inaudito. Hay un, hay un drop abajo también. Bueno, no está dentro del todo, pero está cerca mapa, ¿no? Casi jaula, ¿no? <risa> Casi jaula, tío Exploremos por aquí. A ver Vale, repes el goloso, eh Eh, si quieres ves, eh Yo, yo te puedo curir desde aquí a probar, tío hay una o Te puedo curir sí, apenas, no creo hay... ¿Vas a ir o no? Sí, vaya. a Vamos, coño? yo te acompaño No, está yendo gente, está yendo gente por sí. una allá. Vale, vale, aguanta, aguanta, entonces Sí, no, no voy a bajar, pero le voy a meter aquí una seis salí no, no, no. Eh, hay más gente aquí, cuidado, eh Vale, voy para atrás Voy, voy para ti Nada, nos hacemos fuertes en la jaula, eh Sí, sí, pasando Que desde aquí está todo hecho Hijo puta, ¿y tú me das? Qué escudos Tiene una miraca, chaval ¿Tan cerca? no, yo estoy por abajo de la torre y todo bien. Es que no veo no veo bien dónde. Están por aquí, parece, eh. Hay uno ahí, tocadísimo. A punto de morir. Ah, sí, hay uno aquí. Hay uno. Tiene una piña, tiene una piña. Me estoy preparando. Por ahí. En el coche, tío, hay uno solo. Se va. Ya lo he sido ahí. La raíz, la raíz Se está yendo para la izquierda, eh. Le he perdido, le he perdido vista. No le veo. Hay uno por ahí también. Ha saltado para abajo. Uh, le voy al colega. Vale. Eh, veo uno ahí. Está nada, eh. Tumbado, tumbado. Sí, Mandado, mandado. reventado de puta madre. Por la izquierda ha mandado, eh. O sea, exactamente. por aquí sí, abajo. Para allá abajo. Ahí lo tienes, la acabo de la Luna. ¿Qué Lleva azul, cool, eh. Uf. Como me están poniendo, hermano. Uh, Ahora leo, sí, ¿vale? Tienes que meterte, eh. Tienes que meterte. Llévame como quieras. Sí, sí, pero tú. Yo te voy a llamar como te llames, tía. Ni no, más ni menos. Voy, voy, eh. Dime que tienes una mira buena para mí, hermano. Aquí fénix Vale Aquí hay un chaleco al 3 si lo no llevas No llevo, no llevo No llevan una mina, ¿no? De Franco, de por 4 o algo 6 Pues... Ya una por 3 No Tengo ya por 2 por 4 Ya estamos en el círculo aquí, ¿eh? Vamos, vamos Eh, eh, vamos con oh, este Oh, no, vamos, a llueva al colega que se está dando No, no mueres, no oh, mueras Oh, piña Se toma una, se toma una era uno solo, se ha petado uno solo, ¿eh? Era uno solo Sí, pues, nos, nos uno, ¿eh? detrás, detrás ¿Eh? Subo, subo, subo Estoy abajo Si te ve, si te ve jodido, se... sí. tírate, ¿eh? Dale como nada, ¿eh? Uh, él está ¿Está cerca? ¿Se ha tirado? ¿Está muerto? Vámonos Ahí GG. Vamos, coño Estaba ganado, tío Sí, malo, vale, para leo. que sí Ahora dedicada a David, dedicada a Riley, dedicada a Rafa, dedicada a Adri y no sé quién más es. Bueno, muchas gracias a todos por el apoyo. G, what the chat. Cago en la puta. No es más a nadie. <ríe> Segunda victoria del día. <ríe> eh, yo es que David si tengo un equipo competente yo, yo, yo respondo, ¿sabes? <ríe> Son muchos randos, hermano. No me <ríe> jodas en mi vida juego así. <ríe> yo respondo, hermano. Vamos a jugar con Rafa que no ganamos otra, tuya verás. Te lo he dicho, David si hablamos está hecho, tío. Sí, sí, esto sí. ¿Se da cuenta? Sí, sí, cuenta? Tú piensas ya que hay gente malísima y ya algunos buenos. Un besito de victoria, voy pues a el Te un montón. El apoyo y que lleves, pues no sé, creo que tres horas conmigo o algo así. Ha sido la primera, tío.